El colesterol es un gran problema de salud. Muchos portugueses tienen el colesterol por encima de 200 y es importante aprender a reducir esta cifra. Muchas veces se piensa que el, el culpable es el contenido de grasa de los alimentos, pero yo siempre le digo a mis pacientes que es importante que regule el azúcar y los hidratos de carbono, porque el exceso de azúcar y hidratos de carbono, pan, pasta, arroz, patatas, cereales, que no se consume con el ejercicio diario, se convierte en grasa y se convierte en colesterol. Sigue los consejos de nuestro blog y nuestro equipo de nutricionistas portugueses te ayudará a mejorar tu alimentación.